Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre el uso de dispositivos móviles en el aula. que cuando necesitas buscar información de algún tipo acudes a google, google maps, wikipedia o incluso youtube, bueno pues nuestros niños también hacen lo mismo, por eso como son nativos digitales debemos ayudarles y educarles para que sean capaces de sacar el máximo partido al ámbito digital de una manera positiva y segura, con programas como Segura Escola te voy a dejar por aquí un vídeo donde te explico en qué consiste este programa. Y precisamente por este motivo existe una revolución digital también dentro del ámbito educativo. La cuestión es cómo sacar el máximo partido a los medios digitales y cómo combatir sus principales desventajas o peligros. ¿Te sorprendes si te digo que España es uno de los cinco países dentro de Europa donde existen más aulas de Tecnologías de la Información y Comunicación? Estas son sitios aulas donde los alumnos utilizan dispositivos digitales y móviles para aprender y estudiar. De hecho, el 90% de los profesores en España tienen un ordenador con acceso a Internet y el 74% disponen de pizarra digital. Y ahora, si te interesa saber los principales beneficios y peligros del uso de dispositivos móviles en las aulas, te voy a dejar por aquí un vídeo donde te lo cuento todo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.